Yo, Jesús, Jesús mío, hermano. Me quedo mirando al espejo, encontrando todos mis defectos, para buscar un nuevo trayecto, y no logro entenderlo, me pierdo cada que lo veo. Todo mi guion está hecho un desastre, no creo que vuelva a haber chance, tenga en cuenta en otro. Demasiado fuerte y perseverante. Hoy enero te como al instante. Estoy entrando en un trance. Algunos hacen lo que sea por irse de viaje. quieren ser lo que no son y no va, pero avance. Una nueva fase. Una frase explicada para que lo entiendas. Una persona no se hace grande por la edad, sino por la mentalidad y la responsabilidad que conlleva. Si no te pone listo, te llevo a la marea verdad, ya no sé qué hacer, empiezo a enloquecer Te muestro todo mi ser, tengo sed, tengo ganas de rimar Siento una palabra y me pongo a improvisar Toda mi filosofía empieza a volar Este rap es algo diferente, un arte abstracto no tiene forma Lo ves mil veces distintas, estoy recordando en verdad quién soy Soy un escritor con un importante guión, my bro